Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Cat Blog. En este video les compartiré el significado de soñar con la cárcel. A continuación les mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con ir a la cárcel significa que alguien te hará feliz pero te sentirás atrapado en una relación, por lo tanto podría ser que tengas miedo al castigo o que tengas necesidad de hacer lo que sientes correcto en la vida de vigilia, por lo que deberás estar atento pues todo lo que brilla no es oro y puedes estar a punto de caer en una relación tóxica. Soñar con estar preso en la cárcel, indica que te sientes asfixiado y atrapado en tu vida actual, que tienes limitaciones que te oprimen y también puede significar que si no te centras en lo que haces puedes cometer un gran error que te costará mucho repararlo. Soñar que visita una cárcel, indica que guarda rencores hacia alguien y que es el momento oportuno para perdonar, sin embargo aún no te sientes listo y sigues estancado en el pasado, también puede ser una forma de remordimiento del daño que le causaste a alguna persona y que encerraste ese recuerdo en lo más profundo de tu subconsciente. Soñar que tu pareja está en la cárcel, significa que temes que esa persona no sea una persona fiable y que puede decepcionarte. Soñar que te sacan de la cárcel, augura mucha suerte en tus negocios y en la vida a pesar de la envidia que te rodea. Soñar que ya cumpliste tu pena y sales de prisión, significa que tendrás éxito en un asunto que tienes en puerta y si estás enfermo esto anuncia una pronta curación. Soñar que ves a unas personas encarceladas, significa que sentirás ganas de conceder privilegios a personas que sabes que no lo merecen. Soñar que estás en la cárcel encadenado, indica impotencia ante lo que estás viviendo en estos momentos o también puede indicar la falta de decisión por debilidad. Soñar con un familiar en la cárcel, revela que estás lidiando con las acciones y pensamientos de esa persona en la vida real, ya sea un hermano, uno de tus padres o algún otro familiar cercano, tal vez este sueño te avisa a cambiar de actitud hacia esa persona. Soñar que un amigo va a la cárcel Indica que estás teniendo dificultades para dejar atrás malas experiencias que pueden haberte hecho mal Incluso puede estarte diciendo que tu relación con ese amigo no va muy bien Y que ambos pueden sentirse atrapados o que alguno de ellos se siente injustamente acusado de algo Soñar con cárcel y policías indica que te sientes atrapado porque alguien en quien confías sabe tus secretos y sientes que tu vida depende ahora de esa persona porque tiene poder sobre ti debido a esas revelaciones que ahora conoce. Soñar con cárcel y muerte representa un entorno seguro de una persona cercana a ti que se encuentra de viaje, en pocas ocasiones la muerte en sueños anuncia decesos en la vida real, por el contrario en este sueño el significado es opuesto, es decir augura la vida a quien muere en el sueño estos sueños también indican que harás buen uso de una oportunidad muy importante y tendrás la oportunidad de pasar tiempo con alguien especial soñar con rejas de cárcel, indica que estás dejando que otros ejerzan dominio sobre ti, puede ser que en tu vida profesional tu jefe te esté mandando de una forma grosera y eso te haga estresarte y presionarte pues la celda representa tus propios sentimientos ya que estás atrapado y encarcelado y no hay forma de escapar de ella y eso es lo que debes intentar en la vida real salir de todo eso que te aqueja soñar con cárcel sin rejas simboliza tu propio sentido de autocondenación por alguna culpa que tengas atrapado en tu interior Soñar con unos niños en la cárcel, significa negligencia y preocupación. Soñar que escapas de la cárcel, evadir un encierro en tus sueños significa que habrá gente que compartirá sus oportunidades contigo. También indica el anhelo de deslindarse de asuntos que te perjudican y que finalmente conseguirás tus propósitos y también simboliza recompensas por tu esfuerzo.